Bueno, esta es mi voz real. Sí, ya sé, está fea. Solo soy un puto niño meco. Bueno, empecemos. Denme una petición para subir un tutorial porque yo quiero subir uno. O sea, no quiero dejar muerta la lista de reproducción de tutoriales y eso no lo dejaría, no lo dejaría, no dejaría muerta la lista. Quiero subir un tutorial, pero no sé cuál, así que déjenme su petición. Adiós.